Ometón de en Jesús o quisque de Samaria, y va Cantali de Galilea. Jesús se vuelta o Cristo, que se te otenes machti, machquitlaquita y te chialtepe. Y cuando Jesús o asito ingente Galilea, ingéntete o que se lique y capaquiliste, Porque ingente de Galilea, o vía Jerusalén, y va un poquito que noches en Jesús o quiche y te chilves de Pascua. Y co Jesús o mokopke o de Cana, te y te de Galilea. Canokikopki vino natl, y te chaltepet de Capernaum, o catca se tequiva, ten o tequipanavalle, y navequin güey tanabati, iba oquipiallase y pilci mococova, y cuantiquiva oquimatque, ni Jesús yo mocopato de Judea, iba oyoacico Galilea, o ya para cana o quitaton Jesús, o quitatlafti maquivica para Capernaum, maquipatilit y pilci, porque ymero is polive, y cuaco Jesús oquilbe, y mefa amo y la amo inquimita nescayome o no so tecavime. Pero en tequíbatle no tequipanabaya y nabagweita nabati o kilve. San nima te huazi antes de ispolivis nopilzi. Iskoko jesús o kinankile. Shimokuapa mokalistik, mokilzi yopastik. Ntlakatl o kinestokok tlen jesús o kilve. Iba omokopke para ekalistik. Iskoko en yo nacía ekalistik siquime y tlakevalva o kinamikito y va a cumplirse. yo Y co o quien ope que mislanora o pe mis ma Y va a Ya la que me la una de tiota o quién te está Y con que mero y Jesús o cumple. yo Y va noche familia o quien Jesús. Y Jesús yo o quién cayot y te de Jalilea. O Kichi Tepa de Ovala de Cantale de Judea.